Yo venía de, de los juegos, había un, había un sobrinito mío. ¿De cuál es el juego? ¿De las patronales? Sí, de las patronales. Muy bien. Hay un sobrino mío, le estaban cayendo un grupo, que lo iban a matar. y Yo agarré para, que no, para no dejar lo que le den, que lo maten, agarré y me metí a defenderlo. Y me caían atrás como 15. ¿Pero dónde fue que tiraron? ¿Dentro de las patronales o...? No, no, afuera, afuera, afuera. Afuera, en el estadio en el planada, por ahí entonces. Sí.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 17. 17 es menor entonces cuánto fue que te dieron a ti? Ay, eran muchos eran como nos atrás un, un grupo pues. ¿cuántas puñaladas te dieron? tres Creo. tres puñaladas tú tienes entonces sí.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 Son 17. 17. es menor entonces sí, ¿cuánto fue que te dieron a ti? Ay, eran muchos eran como 15 me caían atrás un grupo pues. ¿cuántas puñaladas te dieron? tres tres, tres puñaladas tú tienes entonces sí.